Mi nombre es Estefanía, eh, soy de la provincia de Cádiz, de un pueblo de la costa. Y aquí en la comunidad valenciana me dedico a tener mi explotación de caprino de leche junto a mi pareja. Hola, soy Joan. Tenemos aquí una explotación de cabras de malagueñas, que es una raza bastante lechera, que está bien. Y estamos juntos aquí, llevamos la explotación juntos, aquí en el Valle de Ayora. No, estamos en la, en la cuña Valenciana, que aquí lo más típico es la raza murciano-granadina, pero nosotros hemos elegido una raza que es muy lechera, pero más rústica, que es la malagueña. Y es con la que estamos aquí, y es un aquí es un clima mediterráneo, pero es frío y es la, la raza que más se adapta y más nos gusta a nosotros. Además de que es una cabra muy dócil y es una cabra que es muy antigua de aquí, de, la, de, de España. ...indirectamente siempre he estado vinculada al campo... ...porque me viene por parte paterna... ...y aparte por el amor a los animales en general. Yo desde pequeño me ha gustado siempre... ...no me viene de familia directa... ...pero desde pequeño siempre he estado también relacionado con... ...pastores y eso y aprendiendo el oficio... ...y lo que me ha gustado siempre... ...y desde los 18 años ya decidí... ...dedicarme a esto. Yo... Ordenamos los dos juntos, yo me dedico más a echarles de comer y a sacarlas y ella más se queda en el corral, si la limpieza, los papeles o, o en las parideras, estamos también los dos. O mientras cuando hay paridera ya se queda atendiendo a los pequeños y yo en el ordeño. Las horas que más estoy es el pastoreo porque estos animales la alimentación es en, en un 20% o 30% en suplemento de grano y el 70% o 60% es el, el pastoreo que hay por ahí. Es una zona rica en pastoreo para las cabras y es lo que, la idea de ahorrar al máximo en la alimentación y, y que reaprovechar los recursos que hay. La parte de gestión la llevo yo, tanto en temas de estadística, de facturación, de seguridad social... Lo que más disfruto de mi trabajo es estar día a día con ellas y la libertad, la paz y la tranquilidad que ellas me proporcionan, a pesar de ser un animal un poco delicado. Yo que hago algo que me gusta, que estoy en, el entorno, en un entorno natural y que estás libre, como quien dice, y produces un alimento natural, que es algo que se ha hecho toda la vida, que no es algo nuevo. Mucho te tiene que gustar esto para, dedicar, para dedicarte y aguantar una crisis como la que hay ahora, con esto de la subida de los cereales, de, de la electricidad, y los permisos que hay que tener para iniciar una explotación, sobre todo de leche. Nos sentimos un poco agobiados, porque estamos empezando. Esto es un, es un día a día que es tranquilo, que necesita mucho espacio para, que, para desarrollar la explotación e ir mejorando y a veces nos sentimos con que la administración sí que quiere las cosas ya, pero ya y no entiende que esto lleva un proceso y todo cuesta. Entonces así lo que están haciendo es que al final venga todo de fuera y la gente de aquí se aburrezca y les falta más pisar campo y ver la realidad para levantar un poco la mano y dejar vivir a la gente y respirar y hacer las cosas realistas, no surrealistas, que es como la quieren hacer.